¿Te has preguntado cuál es el rol del sector privado en la lucha contra la corrupción? Los casos de corrupción en la FIFA, en Samsung, el escándalo de lavado de activos que involucró a grandes bancos europeos y que salió con los FinCEN files, o el caso Odebrecht, que afectó a gran parte de los países de nuestra región, son algunos ejemplos. El financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y el soborno entre privados son algunos ejemplos de delitos de corrupción en el sector privado. En Chile hay casos como Corpesca, donde la empresa fue sancionada por el pago de soborno a dos exparlamentarios para beneficiarla en la tramitación de la Ley de Pesca. Los riesgos de corrupción pueden ser múltiples y varían según el tipo de institución, desde universidades, organizaciones de la sociedad civil, a empresas, desde pequeños negocios a grandes conglomerados integridad y transparencia son virtudes que la ciudadanía valora y demanda de este sector. Para desarrollar estos valores existen diversas prácticas y herramientas que permiten prevenir la corrupción en el sector privado, como códigos de ética, política anticorrupción, constantes capacitaciones a directivos y personal, canales de denuncia de irregularidades, entre otras. Eso pueden realizarlo también pequeñas empresas a distintas escalas según sus capacidades, ellas pueden promover la ética y la integridad también en sus equipos de trabajo. Por supuesto, no basta con crear políticas anticorrupción y canales de denuncia. Es necesario que todos los colaboradores y líderes de la empresa tengan un compromiso real de lucha contra la corrupción. ¿Qué puedes hacer tú? Pequeñas acciones pueden hacer la diferencia. Infórmate sobre las prácticas éticas de tu organización. Apoya empresas y organizaciones con mayor transparencia. Exige más información a las organizaciones. Infórmate, participa y denuncia.